Nada, que estábamos deliberando. Bueno, no puede faltar en un concierto de una banda de música una de las músicas más tradicionales de banda, como es el paso doble. Y lo vamos a hacer, y con esto sí que acabamos, no pidáis más que... El... Si no hay más, lo vamos a hacer con este que lleva por título El gato con tres. Y quiero dedicarlo a todos vosotros, cómo no. Percusión, teclado, cansoas, torrecas, a ver, todo el pendientes, y ovejas.